Thank you. ¡San carito sin papa! ¡Donito, más que lo intente, este dolor me va a matar! ¡Oh, más que lo intente, este dolor me va a acabar! Vete despierto a noche! Se cae una servilleta <risa> que tú quieres ver. Muchas gracias.